Bienvenida una vez más a nuestro querido amigo el doctor Octavio Lister en este segmento en contacto con el mundo. Doctor, saludos y bienvenidos a Contacto Diario. Muchas gracias, buenos días Víctor, buenos días Sergio y todos los amigos televidentes de Contacto Diario. Muy agradecido con Dios de poder estar una vez más con ustedes. Gracias, gracias a nosotros. Y gracias a Dios. También Así todo. Agradecido de Dios y de usted que comparte con nosotros cada viernes en este contacto diario. Doctor, junto a Sergio Romero y nosotros vamos a seguirnos eh, dándole seguimiento, ¿verdad? Lo que es esta situación de los Estados Unidos de Norteamérica y ya, ya el pasado miércoles pues tomó posesión el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y de inmediato pues inició con mucho trabajo, ¿verdad? Haciendo una serie de, de decretos y firmando... Eh, y tomando una serie de medidas que entendemos eh, todas en beneficio de los norteamericanos y quisiéramos nosotros pues ya ir eh, dándole los toques finales ya a este tema porque ya arrancó el nuevo presidente de los Estados Unidos y quisiéramos escuchar eh, de, por su experiencia en asuntos internacionales ya las expectativas una vez más que tienen los Estados Unidos ya con ya posesionado como presidente Joe Biden de los Estados Unidos de Norteamérica y las medidas que ha venido tomando de inmediato, eh, ya tomó posesión eh, como presidente. Yo creo que nosotros lo que debemos sentirnos bien y celebrar es que la transición se realizó de manera pacífica, democrática, eh, con toda aquella formalidad que las circunstancias permitía, lo que ha sido una tradición, lo único que no se cumplió fue precisamente lo que Donald Trump no quiso hacer pero eh, esa tranquilidad y esa paz que se respiró evidentemente tiene un origen en el comunicado emitido por las Fuerzas Armadas de la semana anterior, en donde fueron categóricos diciendo que el día 20 de enero tomaría posesión el próximo presidente Joe Biden o sea, que si acaso había alguien pensando que podía contar con el apoyo de la Fuerza Armada, como sucede en muchos países de la América Latina, incluyendo el nuestro, pues ellos demostraron una vez más su profesionalidad. Y además, el dispositivo de seguridad que fue montado. Obviamente que esto es empaña, porque un proceso civil, democrático, no debió haberse hecho como si fuera bajo un estado de sitio, con mil militares guardando, no sé si ustedes vieron a través de la televisión que incluso donde estaba el presidente Joe Biden había una, unos cristales de, de, de seguridad, o sea, lo que llamamos nosotros vidrios blindados, de protección, porque ellos no descartaban cualquier idea descabellada que pudiera suceder. Yo sabía que no iban a haber manifestaciones, pero los lobos, los lobos eh, individuales o solitario, como ellos le llaman, puede aparecer en un loco de eso. Afortunadamente, ya eso pertenece al pasado, y nosotros lo que tenemos que hablar del discurso de él, fue pues muy buen discurso, y déjenme aclararle algo, que yo no soy ni demócrata ni republicano, yo lo que soy es dominicano, y aquí tengo mi simpatía por mi partido, eh, particularmente, sin embargo, todo lo que hace Estados Unidos, de una manera u otra, tiene incidencia precisamente, en el mundo y muy particularmente precisamente en América vosotros, Latina precisamente parte de la... pero el discurso fue muy positivo fue un discurso conciliador de unidad y creo que Joe Biden se creció obviamente que es el segundo presidente católico en los Estados Unidos es. y el Papa tiene que estar muy contento pero el Papa tiene que echarle muchas bendiciones, ¿eh? porque el otro presidente católico lo fue John Al Kennedy, acuérdense cómo terminó con un magnicidio y por Dios, ni siquiera quiero pensar en eso de todas formas fue un discurso sumamente positivo que ha sido reconocido incluso hasta por los republicanos y por la oposición yo vi entrevistas republicanos que respiraban eh, profundamente con aire de tranquilidad ahora bien otro asunto que pudo haber Hecho de que la fiera se tranquilizara fue eh, el mensaje de Miss McCoven, el, el líder de la mayoría republicana en el Senado, cuando dijo que esas turbas que asaltaron el símbolo de la democracia de Estados Unidos en Capitolio fueron instigadas y asustadas por el discurso encendido de. Donald Trump, estoy hablando, el líder más respetado de los republicanos que siempre había apoyado a Donald Trump, o sea, que le quitaron la alfombra debajo de los pies, no sé si ustedes recuerden, los amigos televidentes, en la entrega anterior yo hablaba de que los republicanos se iban a distanciar de Donald Trump, por dos razones, en primer lugar porque todo lo negativo que hizo, y déjenme decirle que no todo fue negativo, que lamentablemente esa actitud de él, hostil de enfrentamiento, de racista, de marginalidad... ...de utilizar términos despectivos hacia lo contrario, eh, pues obviamente creó una imagen de él, de intolerancia... ...y así lo fue, y eso obviamente se le atribuye, se le pega a los republicanos, y para ello aspirar en el 2024 teniendo un candidato que reúna las condiciones, obviamente que no puede empezar en Donald Trump ahora ustedes me dirán esto significa que se fue a la Florida a sus campos de golf, a disfrutar del trópico no, una de sus expresiones fue que, que dice ahora su organización ahora es que comienza cuando él habla de organización no se está refiriendo al partido republicano se nota que él va a tratar de, si no formar un partido político, formar un grupo de sustentación de apoyo, sus pretensiones de volver al poder. Doctor, doctor y podría Si algo podemos, perdón, para terminar este pedacito, sí. si algo podemos reconocerlo, dentro de su discurso de despedida, fue cuando dijo que él no comenzó una guerra durante su mandato. Y es cierto, ¿eh? Pero con esto quiere decir que todos los otros gobiernos lo hicieron. Sin embargo, no comenzó una guerra, pero sembró el odio, el rencor, la división en su propio país. O sea, esos 75 millones de que votaron por él no está en el bolsillo, ya se ha seguido, obviamente, y son bien, pero cuenta con una gran cantidad de personas que piensan como él. Eh, la supremacía blanca, todas esas cosas, entonces esto significa que él no se va a poder quedar tranquilo porque su temperamento no es así, eh, además que eh, habrá que esperar a ver qué pasa en los próximos días falta mucho para la próxima elección apenas está comenzando un nuevo gobierno, eh, sin embargo yo dudo de que él eh, no vaya a ser una férrea oposición. Y se hace oposición muy bien, porque tiene que haber un equilibrio en el poder, porque no todo lo que hagan los demócratas va a ser bien. Tienen un buen presidente que ojalá, ojalá Dios nos proteja y pueda hacer un buen gobierno. Dime, Víctor. Eh... Mi pregunta, hay, hay algo que, que todos sabemos, que los republicanos y los demócratas presidentes eh, son diferentes en su, en su manera de gobernar son un, los demócratas de, gobiernan por, con, de una forma su política exterior lo, la perfilan por otra de otro lado y, la, y los, y los de, de, de republicanos también cuál sería el, el cambio en la política exterior que podría hacer Joe Biden que prácticamente está lo que nos llevó estos cuatro años de Donald Trump era o sea, leer los periódicos para uno saber cuál cuál fue ¿Cuál fue su, su despistada dirección que cogió? Un día cogía de la derecha y después cogía por la izquierda, y un día cogía por el medio. O sea, tú no, tú no tenías un seguimiento de lo que, lo que era una política exterior, eh, que ha sido el, el, la piedra angular de lo que es la, el crecimiento económico norteamericano y de su política internacional. O sea, ¿Cuál sería la forma de enfocar ese tema? de Yolva es diferente a lo que hemos visto en estos últimos cuatro años mira lo que se aspira es que haga un gobierno decente y al hablar de un gobierno decente eh, es que cumpla con las normas con las leyes, con la constitución y además con el protocolo diplomático que el otro no lo, lo rompió todo por todo lados. y el protocolo pro diplomático indica no solamente las buenas relaciones con los países que se sustentan el principio de reciprocidad es decir te trato a ti como tú me tratas a mí, o tú me tratas a mí como yo te trato a ti. Ahora bien, no solamente en tiempo de paz, incluso en tiempos eh, bémico de confrontaciones, hay un protocolo que cumplir. No puede amanecer un país invadido, o tú estar imponiendo sanciones de manera unilateral, erigiéndote en juez y parte de todos los conflictos. Por ejemplo, Donald Trump se enfocó en Venezuela, Nicará, Cuba y Nicaragua. Pero las medidas de todavía radicalizar más el embargo criminal contra Cuba, ¿eh? sí. eso no ha cumplido ningún efecto. Y eso no tiene sustentación ninguna. Ahí se está violando todas las normas internacionales, incluso fíjense que todos los años en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas siempre se presenta una resolución contra el bloqueo. Y ya nada más quedan dos países que lo apoyan, Estados Unidos e Israel. Antes había un grupo que se abstenía, eh, se quedaba imparcial, eh, algunos que votaban a favor, pero ya no, porque es vergonzoso que en un país se atribuya, se abrogue el derecho de cercar a otro y en eso no se consigue nada yo creo que se estaba consiguiendo más con la medida que había tomado Barack Obama si lo estoy diciendo el... Barack Obama avanzó mucho en eso y este lo cortó de manera de, con un corte de riesgo y donde prácticamente ese proceso que Obama había iniciado en Cuba se fue a pique así es porque se estaba canalizando todo por la vía diplomática había una embajada abierta en Cuba y una embajada abierta en Estados Unidos y no significa que los cubanos son angelitos los americanos son halcones ellos sí. no tienen amigos sus amigos son hasta donde lleguen sus intereses vamos a estar claros en eso ahora bien con respecto a Venezuela tampoco da resultado ha sancionado a, a todos los funcionarios del gobierno de Maduro pero Maduro está ahí por el apoyo militar que no han podido dividir a las fuerzas armadas acuérdense que recientemente hubo un conato de invasión de un grupo de mercenarios donde habían norteamericanos. Obviamente tratan de ridiculizarlo cuando dicen que esos son eh, espejismo y, y la mentalidad de Maduro. No, no. Eh, eh, puede que el, el, el inmaduro sea Maduro, pero no significa sí. que todo lo que están ahí sean así. Y tiene sus seguidores. Entonces, con estas elecciones próximas en, en Venezuela, lo que hay que garantizar es. Y ahí los Estados Unidos pueden tener un papel primordial de que se hagan unas elecciones transparentes, limpias, limpia, sin coacción, en donde el venezolano vote por el que sea de su simpatía y se garantice que haya una transición. Con respecto a Nicaragua, ya eso es otra cosa aparte, es un país minúsculo, en donde, fíjense algo, eh, fíjense algo importante, es que la oposición se divide y así no van a lograr nada. En es Venezuela verdad. está dividida la oposición. Eh, él está ahí con la oposición, la oposición no, da, no, se, no sirve. Oposición ¿Pero ¿Por qué razón? Uh -huh. Porque todos quieren dirigirla, todos, todos quieren ser jefe, todos quieren ser presidente. Lo que pasa aquí en la República Dominicana es un problema de toda América Latina. Entonces no todos se lo podemos atribuir a Estados Unidos. Tenemos nosotros que arrancarnos con nuestra propia uniones, y luchar con nuestro propio trabajo, con nuestra propia gente pero en el campo internacional, contestando a la pregunta de David, eh, ya él ha comenzado a dar señales. Dicen algunos que está en la era de la destru, destronización. ¿Verdad? No, no es eso. Es que había que derogar todas esas disposiciones, todas esas decisiones de Trump que eran totalmente eh, eh, infundadas. Por ejemplo, ya retornó al seno de la Organización Mundial de la Salud. Y como decía, ¿Y no un de noche en la televisión, señor, es que Estados Unidos no se podía quedar solo mirándose el ombligo. exacto bueno, porque para valorar las políticas de salud en el mundo entero tiene que contar con un país tan grande, tan poderoso como Estados Unidos sus opiniones son muy importantes hay científicos pero pero doctor también el mismo Estados Unidos debe contar con la organización que rige la, el, la, el sector sanitario en el mundo que es la OMS entonces yo Esa fue sí. otra de las medidas paró el muro un muro Esa. que se llevó se estaba llevando todos los recursos y no resolvía nada porque mientras ellos hacían un muro los mexicanos construían túneles sí. doctor yo quiero tengo una inquietud y usted hablaba, por ejemplo, ya con la salida de Trump del poder y decía usted que él no se va a quedar tranquilo, pero tampoco Trump no se va del poder a trabajar en pro de su partido, que es el partido republicano y que podría existir la posibilidad que él estuviera pensando ¿verdad? en formar tal vez su propia organización. En el caso de que esto pudiera materializarse y que él pensara que puede formar una organización y reinsertarse de nuevo ¿verdad? en la política, eh, compró de ser candidato. ¿Entiende usted que podría ser Donald Trump ya finalmente ser eh, exitoso ya con la conformación de que pudiera ser de otra organización política? Mira, yo lo dudo mucho, porque el bipartidismo en Estados Unidos es una tradición demasiado fuerte. Como le decía en el programa anterior, participaron muchos candidatos y ni se mencionaron. No, no, ni se sabe. Ni se mencionaron, porque es, es que ya se mueve entre re, demócrata y republicano, republicano y demócrata. Además, dos aspectos que hay que tomar en consideración. El primero es que es que los republicanos, ya estando fuera del poder Trump, no lo van a apoyar. No, no. no. Y siempre como un grupo aparte no va a hacer, bueno, le puede hacer daño a los republicanos. Para fila, no, y, chico, y, y, y saber, y saber que, el, que, lo, que los demócratas tienen una, una fila de más de cuatro candidatos muy buenos en, en espera. O sea, que no son, funcione, hay más de cuatro candidatos doctor, que No, una fu calidad no funciona igual como Biden. No en la política norteamericana, también, ya, la discusión ¿Doctor, doctor, Y doctor? es que el juicio político va, Bien, ¿eh? no para destituirlo, sino sí. para inhabilitarlo. Y doctor, ahí los republicanos, ustedes se recuerdan lo que yo les dije: los republicanos están tirando la pelota a la cancha del otro lado, pero ah, para ellos no va a asumir esa responsabilidad. Doctor, no funciona. Pero ahí es el, donde el, le van a cerrar el paso y no se va a volver a hablar de Trump. Doctor, no se va a volver a hablar de Trump porque él no puede dar ni, una, ni siquiera una conferencia. No funciona. Como hace Obama. No funciona en la política norteamericana, el, el, el poder económico, eso, eso, no, eso no, no funciona. Claro. Claro que sí, que funciona el poder económico, entonces, eso no lo podemos descartar. No podemos pero descartar. También, doctor, usted, no, eh, Biden recaudó y, más que Trump. Y entonces no podemos Trump a descartar a ese multimillonario tacaño. Y entonces, no paga no, impuestos y no era con su dinero. Eh, el dinero pero no podemos, pagaba. doctor, de entonces destacar lo, lo, lo, lo exitoso que él pudiera hacer si se enmarcara en la formación verdad, de una nueva estructura política. Digo yo. Exacto. Sí, pero fíjate, le van a sacar también los expedientes de, de los impuestos y uno de los delitos federales más graves en Estados Unidos es la evasión de impuestos y tú bueno. verás cuando van a aparecer más damas diciendo que él la violó, que la acosó y, y no le van a dejar tranquilo así si eso es, fue así es. si es es político, imagínate ahora siendo sí. Habiendo sido ah. presidente. Gra gracias, doctor. Gracias de verdad por compartir con nosotros, como cada viernes, que se está haciendo una costumbre su presencia aquí en Contacto de Diario. Y el próximo viernes comenzaremos ya a tocar temas, eh, ¿verdad? Eh, locales, nacionales. ¿eh? Así, así es. Doctor, gracias por el que haga una de las suyas. <risa> gracias, doctor, por estar con nosotros, como cada viernes. De verdad que agradecido. Buenos días. Bueno. El doctor Octavio Lister, como cada viernes, estuvo con nosotros en este segmento de En Contacto con el Mundo. Así que nosotros vamos a una breve pausa. A regreso venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla como siempre. Tratado de hacer con la mayor objetividad posible. A la pausa, ya regresamos.